Pues estamos en los terrenos que hay entre el polígono de Pradovera y la parte trasera de Legaté. Como veis, estamos ante uno de los mayores vertederos incontrolados de la Comunidad de Madrid. Cuando estábamos en el 2019, ya denunciamos este hecho y exigimos al gobierno municipal de la época que arreglara esta situación. Eh, cuando estuvimos en el gobierno, desarrollamos un proyecto eh, financiado parcialmente por el FEDER y otra parte, eh, con fondos propios del Ayuntamiento de Leganés, para, para eliminar todos estos escombros y para crear un bosque urbano en lo que tenemos alrededor. Eh, por allí conectaríamos eh, un camino que sale desde Leganés Norte y que comunica con Prado Vera y posteriormente, primero con Legatec y posteriormente con Prado Vera. Eh, el proyecto está hecho, eh, solo hay que ponerlo en marcha. Exigimos al Gobierno Municipal que lo haga porque estamos ante un entorno que puede ser muy agradable y actualmente es algo insalubre. En el Gobierno y en la oposición trabajamos para Leganés.